Buenos días, buenos días pueblo franco macorizano, nordestana, nordestano, todas las personas que nos sintonizan desde los diferentes puntos del país y en el exterior, gracias por estar con nosotros hoy lunes 9 de septiembre. Inmediatamente saluda a mis compañeros. Buenos días, Francis. Buenos ¿Cómo días, estás? Carolina. Buenos días, buenos Fulvio día, buenos, buenos días, día, ¿Cómo Fulvio? están? ¿no? Buenos días, Francis. Bueno, nuestra parte agradecido de Dios porque nos permite la luz de este día que nos ayude a desenvolver en él, que nos permita desenvolver y realizar todo lo que nos proponemos. Muy Ese bien. es un pedido que hago por mí por todos. Yo soy Francis Rodríguez y agradezco a usted el favor que cada mañana nos permiten entrar a sus hogares a través del canal 10 de Telenor este es su programa de mañana, de lunes a viernes de 7 a 9 de la mañana Muy bien. También les doy las gracias a Dios por estas primeras horas de hoy, lunes 9 Hoy estamos a 9 en el mes 9 del 2019 Cercano ya de comer coquito Gracias a todos ustedes que siempre están con nosotros Gracias a Telenor que nos une con todo el noreste Desde la provincia, hermanas Mirabal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 que está localizada en la parte oriental de nuestra isla y se encuentra en diferentes eh, estrato de la troposfera lo que va a estar ocasionando algunos aguaceros en la región noreste, noreste, sureste, cordillera central y la zona fronteriza, especialmente la zona oriental de estas provincias de La Romana, San Pedro, sí. Alto Mayor, El Seigo eh, y esas áreas por ahí. También decirle que hoy habrá mucho calor, más que cualquier otro día. Así que ingerir mucho líquido, no, expo, no exponerse a los rayos de sol de 11 a 4 de la tarde, vestir ropas claras y ligeras y cuidar a las personas vulnerables. Mucho líquido hoy y cuídese del calor. Bien, gracias. Muy bien, muchísimas Fulvio. Gracias. Fulvio. Nosotros, eh, a propósito de un fin de semana con muchas expectativas y a la espera de qué se decidiría al interno del PLD y quién sería ese precandidato, tenemos diferentes declaraciones de lo que ocurrió en el fin de semana. Y es que escogen a Gonzalo Castillo como precandidato del Danilismo, así como escuchó y, pues eso, y como ya sabía. Eh, ¿Quién será el, la, el personaje o el, quien enfrentará al... Precandidato también Leonel Fernández en las primarias del 6 de noviembre, de, de octubre. octubre. Vamos nosotros a escuchar las declaraciones de Temístocles Montá, ex precandidato presidencial del PLD. Qué interesante. Lo primero que tengo que señalar es que este señor, que no tiene vergüenza, y el PLD en las bases, en la esencia, la gente que lo compone, caer en esta trama. Gonzalo Castillo, que no es un individuo más que un empresario, que sostuvo durante los días que Danilo decidió irse del gobierno, abandonó el gobierno del PLD, no a Leonel Fernández, porque ha sido el PLD. De hecho, cada vez que a mí me hablan de Díaz Rúa, de... de ¿Cómo se llama? Feli Bautista. Digo, pero ven acá. ¿Con quién era que iba a gobernar el PLD? Con ese que estaba hablando, Temístocles, que ha sido cualquier cosa. Mírenlo cómo está ahí postulando, sin ningún tipo de rubor. Sin ningún tipo de rubor, porque es un hombre que es implicado directo, confeso, de los sobornos de Odebrecht. Y lo sacan porque él iba a decir lo que no querían oír, lo que están gobernando, y lo pusieron a decir pero es peor porque entonces lo, lo violan dos veces, su dignidad dos veces, lo ponen a decir eso, a quien ponen a decir que ganó, que Gonzalo Castillo, es una producción directa a la división del propio partido, no con Lionel, sino entre los seis precandidatos que ya sabían y habían denunciado como Danilo, aparte que lo apoyó, en principio lo motivó, lo dejaba de provisto de cualquier posibilidad, porque el que ellos quieren es el que sostuvo a Danilo Medina durante sus años de trayecto fuera del tren gubernamental, porque estaban haciendo este proyecto, y de ahí ya yo comprendo cómo se le devuelve el favor a Gonzalo Castillo por el propio presidente Danilo Medina, quien definitivamente tiene que respaldar a quien ha respaldado cuando lo necesito. Hay, hay, más, hay más declaraciones, Francis. Tú no sabes que eso que dijo usted, Mistocle, que ahí está la mayoría del comité central, la mayoría del comité político, es un mandato que también Pero mandando. claro. Vamos a escuchar las declaraciones de José Ramón Peralta, ministro administrativo de la presidencia, que también se pronunció a raíz de esta elección de Gonzalo Castillo. Escuchemos. Ay, bueno, mío. increíble, increíble escuchar Atareado. a José Ramón Peralta y lo que más debemos de cuestionar de todo este mm. circo, porque es un circo que han realizado, es, o sea, ellos hacen el grupo de Danilo, el grupo de los seis o de los siete, en principio se dice que van a elegir al el que tenga o el que goce con la mayor simpatía de los peledeístas, bien, ok, entonces, al final vemos lo que sucede, que dos de ellos salen de este entramado porque entienden que no van para ningún lado, aunque han intentado eh, decir, eh, los opositores al interno de ese, de ese mismo partido, que decidieron salir porque los números no le daban. Ok, bien, los números no le daban y para hacerlo con altura y no formar pa parte... De este circo político que se ha formado dentro de la corriente del danilismo Recordemos que el señor Reinaldo Pared Pérez y Carlos Amarante Várez deciden salir Y recordemos las declaraciones que dio Reinaldo Pared Pérez Que luego como que quiso decir que no había dicho eso Esa desigualdad en lo que tiene que ver con la competencia a lo interno La inversión que se hizo o que se está haciendo para Gonzalo Castillo Entonces la pregunta que nosotros debemos hacernos ¿Cuáles son las encuestas que se realizaron? ¿Dónde están los datos? ¿Dónde están los números? ¿Dónde está eso que dice que este señor Gonzalo va, vamos. está por encima de todo? ¿O es que no, no dan los números como decías tú? O sea, ¿cuál es el porcentaje? Va, vamos a escuchar a Gonzalo a ver qué dice. Y luego Ay, va, por, eso y luego, esto es otro ridículo. Y luego vamos absurdo. a preguntarle dónde están las encuestas, el mismo Gonzalo. Bueno. Vamos a escuchar a Gonzalo, que fue elegido mira, mira Crónica ese. de una Muerte Anunciada, ¿Qué dice Gonzalo? Eso lo tenían Vamos preparado. A, a mis compañeras y compañeros de este gran partido que es el PLD. Queridos dominicanos, acordamos que el sector que acompaña al presidente Danilo Medina sería representado en las elecciones primarias abiertas del PLD por el precandidato que estuviera primero en las encuestas en este inicio de septiembre. Se hicieron cuatro encuestas y tuve la felicidad de ser el primero en la intención del voto entre los candidatos de nuestro sector. Y así llegamos todos juntos unidos al día de hoy. Quiero agradecer a todos los que me eligieron y también a los que votaron por cada uno de los demás precandidatos en las encuestas. Formamos todos un mismo equipo y todos hemos trabajado juntos para lograr las transformaciones que impulsó el presidente Medina. Ahora seguiremos trabajando juntos para conquistar la victoria en las primarias abiertas del 6 de octubre. Es un gran orgullo para mí llegar hasta aquí. Soy hijo de un barbero y de una ama de casa que con mucho esfuerzo y amor criaron cinco hijos, igual que miles y miles de familias dominicanas. Soy un dominicano más. Crecí desde abajo. Sé cómo es la vida de la gente. Conozco cada rincón de nuestro país. Y lo que le puedo ofrecer y garantizar es poner todo mi esfuerzo y todo mi amor y toda mi experiencia de 38 años de trabajo duro para que nuestro querido país siga avanzando con nuevas ideas, nuevas propuestas para generar más trabajo para la gente. Asumo un compromiso personal de implementar un nuevo programa de seguridad ciudadana, como lo pudimos lograr en todas las carreteras del país, las más seguras de América. También asumiré crear más oportunidades a nuestros jóvenes para que puedan conseguir su primer empleo o abrir su propio negocio, como hice yo a los 23 años. Y por supuesto, mantener la estabilidad y el crecimiento económico que ha tenido nuestro país, en los últimos años. Tenemos un gran país del que podemos estar orgullosos y tenemos una gente extraordinaria con ganas de seguir transformándolo. Juntos construiremos una gran nación, justa, fuerte, moderna y solidaria. No hay tiempo que perder, vamos juntos a trabajar. la declaración de Gonzalo Castillo. Por un lado dice que es la continuidad de Danilo. Imagínense usted. Vamos a continuar con Y de es lo que estamos saliendo. Con estos escándalos que hay de, de, de droga, de criminalidad, de falta de seguridad en las calles, de desprotección a la mujer. Sin embargo, por otro lado, dice que. Y la educación. Que, y la educación. Por otro lado, dice seguir juntos para crecer como nación próspera y vigorosa, en fin, cosas que se dicen. Y viendo las declaraciones. Lo que me da a mí es un deseo de que el Comité Político del PLD pase a dar conferencias por las diferentes universidades acerca de crecimiento económico, acerca de emprendedurismo. Porque esta gente, señores, que llegaron con empresitas, hoy son grandes empresarios del país y del mundo. Esta gente que llegaron a pie, esta gente que llegaron en condiciones de vender boletitos de 5 de, de cheles, de 25 cheles, de un peso, hoy exhiben las mayores riquezas que se puedan exhibir burlándose de la misma pobreza de, del país. Lo que quiero decir con esto es que si estuviéramos en condiciones de justicia diferente, de estabilidad, de, de, de consecuencia, régimen de consecuencia, ninguno de los candidatos la mayoría de ellos estuvieran fuera, estuvieran en otro lugar, no estuvieran haciendo política, porque le caería encima el peso de, de la ley. Esa sería eh, la otra y, cara. Y ante todo ¿verdad? esto, mira, eh, tú hablas del peso de la ley, hay un aspecto moral que también los ciudadanos debiéramos de, de tomar en consideración de esos candidatos, funcionarios o precandidatos que buscan ejercer la el, el, o hacen ejercicio eh, político día a día, o sea, nosotros ver ciudadanos que siguen, que apoyan, que aplauden, ustedes ver a un grupo de gente aplaudiendo a un temisto que les monta, aplaudiendo no a un mismo mundo. Gonzalo Castillo, al mismo Reinaldo, y a todos esos funcionarios que se han visto involucrados en República Dominicana, y que no hay uno sancionado, y que sabemos que tiene acción directa en todo lo que ha venido pasando en nuestro país, en lo que tiene que ver ese con el tema de corrupción. Ese mismo que eligieron, eh un aporte para que tú uh -huh, continúes, uh -huh. tiene seis obras de Odebrecht que no están auditadas ninguna de las seis, ni por la Cámara de Cuentas, Así ni es. por ninguna otra compañía independiente, y seria y honesta. Y que, o sea, seis. Es, son seis específicamente, y que de alguna manera... O siete. Seis. O sea, están involucrados y en sus gestiones, en esos ministerios que dirigen o a través, o en las, en las cámaras legislativas, o sea, se aprobaron obras que están involucradas en el tema de más escandaloso a nivel internacional, que es Odebrecht, y en República Dominicana nosotros no tenemos un solo sancionado, o sea, hay un proceso legal que se está siguiendo y que va a quedar ahí, y ustedes recuerden que temístocle estuvo sometido, estuvo preso, le dictaron seis meses de, de medida de coerción. O sea, y ahí está él siendo precandidato a la República, ahí está el mismo Reinaldo, ahí está eh, este señor Gonzalo, y tú dices, bueno, esto es lo, lo que me va a representar. Y él es muy claro, él es muy claro cuando dice... Eh, nosotros vamos a continuar la obra de Danilo Medina, o sea, ¿qué es lo que tú le ofreces? Él nunca ha hablado de propuestas, contrario Miren. a algunos, por ejemplo, Andrés Navarro, que Miren. tenía más eh, propuestas, hablaba más de lo que iba a hacer, lo único que él Miren. decía, y te cedo la palabra Francis, continuar la obra del presidente Medina, pero Miren. qué bonito. Lo que está pasando en el PLD es algo insólito, sí. nuevo, una experiencia nueva para el país también, que pretenden por boca y nariz, entrarle un candidato, que la formación de un candidato requiere de tiempo, pero sobre todo de altruismo, convivencia política partidaria, de, arra de arraigo pa partidario, que muchos de los dirigentes que conocemos a nivel del país, pero sobre todo aquí local, nunca, Óigame ustedes, nunca conocieron quién era Gonzalo. Y que se estén debatiendo estos temas en el PLD, negando el origen y la fórmula de crecimiento del PLD formado por Juan Bosch, para competir con un líder como Leonel Fernández, que a todas luces, será el gran vencedor. Porque, óyeme, que caigan en, en eso, en Gonzalo, un individuo que no tiene arraigo, que no tiene procedencia política, de dónde viene, de dónde surge, que no sea lo que ha sido la fórmula de triunfo para Danilo en el PLD, que ha sido el gran perdedor en más de tres ocasiones en este periodo. Yo me pregunto lo mismo que los periodistas. ¿Y dónde están, ¿Dónde las, encuestas? están las encuestas? ¿Qué es sucede una, es con una las encuestas? Los números eran tan... Tan, tan mucho, pírricos. Tan bochornosamente tan pírricos. pírricos. Que decidieron no presentarlo. ¿Ustedes no se dieron cuenta cómo estaba... Decidieron pero, no presentarlo. Pero, José pero óyeme, Ramón Peralta, a, cuando a nosotros nos dice, Está rabioso José Ramón Y callando, o sea, como él no sabe qué responder. O sea, no les responde la periodista. Estos dos, este como José Ramón, son los que manipulan un partido al país, políticamente, Danilo se está poniendo loco, Por él está dividiendo con los mismos seis que lo dejan afuera, que fue, tú sabes qué, que está cerquita, rayando, con Domínguez Brito, que así entre es, ellos. Esos dos eran los que estaban más punteros para ir bueno, a una, hay que con recordar. todos los cuartos que hay... se han votado con este señor, que no alcance ni siquiera a vencer a Domínguez Brito. Esto es muy serio, sí. esto es muy serio realmente, porque estamos hablando de una persona que puede llegar a dirigir el país. Y ante todo esto, Profesor, recordamos eh, de la manera en que se inició su, eh, su campaña como precandidato, o sea, agresiva, con una cantidad enorme de recursos que no podían hacerlo o realizar los demás. Sopa, hasta hasta en, en la sopa. sopa hasta bueno, en la sopa. A, a Díaz, que aproveche la, la dádiva de del asfaltado de la ciudad porque la necesitamos otro que de, lo sigan haciendo otro de los aspectos, tenemos eh, eh, esa, esa mochila que carga este señor en su peso, Eso las es. obras aprobadas de manera irregular sonadas y ligadas al escándalo de Odebrecht tenemos la manera en que se hace que sea él el posible eh, candidato presidencial ahora elegido como precandidato otro de los aspectos pero que debemos sabes. hablar de una persona que puede ser el presidente de la república. Pero o sea, ¿qué sabes. propuesta de gobierno le hace? Qué, qué, qué es lo que nos sirve? Es la cúpula. Es porque son está. ellos que lo están poniendo. Pero los ciudadanos también no podemos usar los Él, él, es, es, es una cosa que ellos también lo están usando. Porque él también es parte de lo mismo. Una cosa, él dice que él es lo mismo que Danilo. Una cosa, una pregunta. Él quiere ahora... Llevar un referente de trabajo y de origen. Sí, sí. Pero ¿quién carajo en este país puede darme a mí una fórmula de, de un barbero a ser el multimillonario que eres, Gonzalo? Por eso ni tú te lo crees. Me imagino que gracias a tu esfuerzo y tus tramas comerciales pudiste sostener a tus padres. Vamos nosotros Pero a, no el a, padre el a ir con los compromisos Recordando esta frase que decía eh, Gonzalo Castillo Cuando el alcalde de San Cristóbal Me llamó Gonzalo Medina Rubén Bichara me dijo Oye, se equivocó Nelson Guillén Dice Gonzalo, no, no se equivocó Porque decir Gonzalo es lo mismo que decir Danilo Medina, afirmó Gonzalo O sea, esa es la propuesta ¿Cómo de le llama a ese tipo Dios de mío Bueno, si usted quiere Mantener su Salud bucal en buenas condiciones, póngase en las manos. Nosotros vamos a una breve pausa comercial, usted no se despegue porque venimos con más contenido y las noticias por supuesto, vamos a la pausa. Bien. Bueno, gracias, gracias por, por continuar aquí con nosotros. Yo una mañana cosa, full, y viendo esto, Francis, full, esto no sorprende a nadie. Yo voy a, dentro de mi tema no. lo voy a, a plantear. Este tipo de elección que hace el PLD. Eso, eso no sorprende a nadie lo que pasó ahí, porque eh, inclusive los mismos precandidatos que se atrevieron a lanzarse, sabiendo lo que había. No, no, no. Ellos no sabían, a ellos los sorprendió la noche. ¿Tú crees que nos sorprendió a no no, no, no. Porque ellos son inocentes. Cuando tú ves que Amarante Baré, que ha sido el más rabioso de los representantes de Danilo y del danilismo, Amarante, eh, ¿cómo es el de Moca? ¿Es así? Ajá. Sí, sí. Amarante sí, sí, Amarante. Sí, sí, sí, Amarante Baré. Amarante. Y el propio Reinaldo, Reynal, que le siguió los pasos a todos los planes, tanto internos del comité político como en el Congreso, hacía la esperanza, y me imagino que no lo hablaron nunca, sino que había por escalafón un respeto a Reinaldo, pero una cofradía con Amarante Baré. Y los demás fueron surgiendo poco a poco, como Domínguez Brito, alentado por el propio presidente. ¿Un... Gonzalo en ningún momento aparecía en el escenario. ¿Un... Al final se coloca... Por en sí, lo colocan por encima de los demás y lo incluyen en el grupo de los seis. Pero recuerda que las actividades que hacían... Por eso es presiden... que se sienten burlados. Pero recuerda que en las actividades que se hacía con el presidente, inauguraciones y cosas, se tildaba siempre y se rumoraba Gonzalo, Gonzalo, Gonzalo. Incluso hace tres meses atrás yo le decía a un amigo que Gonzalo era la continuidad de Danilo. ¿Qué hacían los demás? ¿Aspirando? No, en en principio, no en principio entiendo que no, que no lo sabían, no. porque debemos de saber, y, y, en esa línea que, que dice Francis, de que Reinaldo y Carlos Amarante, ustedes deben de recordar las declaraciones que daban en ataque eh, a Leonel Fernández, entonces ellos estaban muy seguros de, de poder competir en un Entre ambiente ellos, más o menos equilibrado y Roque muy cercanos a Danilo Medina. ¿Qué sucede? Y debemos, una palabra que utiliza Domínguez Brito en sus declaraciones ayer, que solo él y Andrés Navarro pues lo han hecho, y dicen, eh, respetamos las encuestas y los acuerdos. O sea, se entiende que más que encuesta y que eh, eh, simpatía a lo interno del PLD, es un acuerdo. So, que No que hay que se uno de el ellos que se atreva a contradecir eso. No lo ha, de manera pública y, y firme. Y se ¿no? dice de acuerdo que uno de ellos va para el Ministerio de Obras Públicas.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 ¿Cómo estás, Francis? Adiós las gracias, aquí Adiós. presente, Adiós este la... lunes laboral. Así es, así muy es. Muy bonito sí. el día. Así es. Y Carolina. Muy bien, gracias a Dios. Carolina, déjame felicitarte porque el viernes, ¿verdad? Demostraste que, wow, quedó sí. demostrado Energía. Que, que, que cumpliste con tu palabra, que lo hiciste <ríe> y eso ha creado en la población... En los no, que nos Blay, siguen a esta hora del día, ha creado Dios. verdad una gran expectativa sobre ti, el cariño aumentado y no, todo bien. No, no. Y, ¡Súbelo, Rafaelito! Sí, así mismo. La y Fulvio, a y, la. Fulvio, y sí. Fulvio. Aquí estoy, hermano, desesperado, esperándote. Tuvo que esperar todo un fin de semana para escuchar tus noticias. No, Fulvio, ahí. No voy. me puedo ir sin verla. Ay, gracias a Dios. Y miren, eh, debemos adelantarnos, ¿verdad? Porque el viernes. Eh, tendremos obligatoriamente que honrar a uno de los grandes cantautores del mundo. ¿eh? Venga, Camilo se sexto. nos fue, se nos fue Camilo Sexto, señores. En el día de ayer, caramba, eh, qué gran legado en la música romántica del mundo. ¡Guau! Wow. Sí, sí. Miren, vamos inmediatamente a las noticias en el ámbito internacional a propósito de esto. ¿hm? Murió el cantante español. Presidente de la Junta Central Electoral dice simulacro de voto electrónico fue un éxito. Así que vamos a escuchar esta información. ¡Adelante! No está y cómo la oposición también valoriza eh, el trabajo de esta nueva metodología para las próximas primarias. Miren, entrando ya en el ámbito local regional, desconocidos roban banca deportiva en Villarriba.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 Eh, aceitileno para romper la cerradura de las puertas principales Y de los hierros que cubren las máquinas tragamonedas Adelante Ah, Me llamó un amigo mío ¿Eh? él, él me dijo, mira, sal, yo pasé por la banca y vi como que, que la cortaron con aceitileno Entonces yo cogí para acá y acabaron allá dentro con todo Todo el dinero, nada más llevaron el dinero el veterano se fue de aquí, el pueblo está ...a lo que el ciudadano pueda resolver... La malgracia, la malgracia. ...que se ponga los pantalones bien apretados... ...bueno señores, de película esto... eh. ...utilizaron un equipo de aceitileno, mírenlo ahí... ...lo cortaron y ya ustedes ven... ...de película esto señores... ...miren, muere hombre tras ser arrollado por un vehículo... ...aquí en San Francisco... El joven fallecido, luego de ser arrollado por el vehículo este fin de semana, mientras este se desplazaba por la parte alta de la calle Castillo de San Francisco de Macorís, se trata de Luis Miguel Tejada, de 27 años. Según los familiares de Tejada, este luego de ser impactado por el vehículo, fue arrastrado varias cuadras sin que el conductor se detuviera, algo que los familiares han calificado como un asesinato, por lo que pidieron a las autoridades investigar este hecho, llegar hasta las últimas consecuencias. Hasta el momento el conductor del vehículo no ha sido identificado. Adelante. No tengamos identificado a la persona, pero vamos a tratar de, de, de resolver. Vamos a, a a, le vamos a dar seguimiento, vamos a buscar todas esas cámaras por allá arriba, que hay varias cámaras. Porque supuestamente ahí le dio allá arriba y lo llevó al atrás hasta el liceo. Y nunca se paró.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 Cuando lo llevó, al poquito de del manto, llegó el de que se sentó en la calle en la calle. Y vino esa guagua, eso lo llevó. De aquel negocio hasta el liceo, lo que se ha Lo llevó al Él no tiene que ser su parte vaciado que está. Bueno, qué lamentable, señores. Ahí está los fines de semana, como hemos venido diciendo. Llega el dolor a las familias. Qué pena. Miren. Aseguran, programa de asfaltado se extenderá a diferentes barrios de la provincia de Duarte. Las declaraciones fueron ofrecidas por Franklin Burgos, director de obras públicas de la provincia de Duarte. Adelante. Sí, en estos momentos realmente el asfaltado en San Francisco de Macorís empezamos en la urbanización Toribio Camilo y la urbanización Toribio Piantini. Y ahí estamos ejecutando lo que es el asfaltado en San Francisco, inicialmente. ¿Cuáles sectores más podrían ser beneficiados luego de terminar? O sea, dentro de lo que es San Francisco, prácticamente hay una gran, unos gran barrios que van a ser ejecutados. Entre ellos están el Ercilia Pepín, el, la zona de los rielitos, los rieles y es un número de barrios que van a ser intervenidos por obras públicas en el caso de los espinos la tercera etapa que ya, ya, que a en los de los o sea dentro de eso nosotros vamos a durar ocho, ocho meses aquí o nueve meses trabajando o sea que yo creo que sí que todos sí. esos sectores van a ser favorecidos por el asfaltado bueno, ahí está señores ojalá y que sea una realidad ese programa de asfaltado miren Telenor y Fundación de Cardiología y Diabetes realizan operativo médico de prevención Teleoperadora del Nordeste y la Fundación Cardiología y Diabetes de la provincia de Duarte Realizaron este interesantísimo operativo médico del cual participaron más de 160 servidores En dicho operativo se realizaron pruebas de glucosa, medición de la presión arterial Así como se facilitaron medicamentos de manera gratuita Qué interesante, ahí estuvimos Bien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 ...o si tienen alguna cardiopatía. Bueno, ahí está, ahí está. Interesante esto, valorizar el trabajo, esta iniciativa por parte de Telenor. ¡Qué bien! Miren, aparatoso accidente en San Francisco de Macorís... ...deja un saldo de más de 12 personas eh, heridas. Miren cómo quedaron los vehículos, señores. De ese impactante accidente de tránsito... Ahí vemos las imágenes ocurrido en horas de la tarde del pasado sábado Donde dejó como saldo al menos 10 personas heridas En este múltiple choque ocurrido en la salida a Santo Domingo aquí en San Francisco El accidente se produjo cuando una patana impactó contra, una, contra un automóvil Un camión de transportación de productos marca Isuzu y un autobús Este último de pasajero Que se dirigía hacia la ciudad de Santiago hasta el momento no se han establecido las causas del múltiple choque. Los heridos fueron trasladados a distintos centros de salud en esta ciudad. Las autoridades eh, de socorro indicaron que tres de estas sufrieron fractura considerable, agregando que varias de las personas debieron ser asistidas debido al trauma, eh, trauma ocasionado en su cuerpo. Veamos.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 Lamentable señores cómo se incrementan los accidentes de tránsito Los fines de semana de por Dios Wow Moradores del sector La Islita Se quejan por mal estado de sus calles Los moradores del sector La Islita de la tercera etapa en el Espínola Se quejaron del mal estado en que se encuentran en sus calles Y pidieron a las autoridades correspondientes Ir en su auxilio Además, expresaron que en tiempos de lluvias son, bueno, no pueden cruzar, ¿verdad? El único puente que conecta a esa comunidad y los niños se ven impedidos de recibir la docencia. Señalaron que están desesperados por el mal estado de sus calles, agregando que en cualquier momento iniciará un proceso de lucha. Así que veamos. Yo soy una mujer que iba enferma, que soy amática. Y cuando el río se bota, no pueden ni sacarme para el médico. A mí, los niños no van a la escuela porque el río se bota demasiado. Tiene mucho tiempo en este estado, la calle. Ajá, demasiado. La de no, no han pasado por aquí. No, no han pasado nadie. Que vengan a arreglar este puente y la calle que estamos dispuestamente a, a, a desamparar. Sí, sí. O tirando o a la, la calle. ¿Cuáles son los que tiran basura y puente? ¡Ay! Bueno, no tiramos basura, basura para casi todo, porque el camión la comunidad que El camión que que que no va no, no aquí. No, no antes, se no se antes no se tiraba basura, pero si el camión no viene, no nos lo podemos comer. El, el, el, el chico sabe que ellos se el han jugado para la ciudad Aquí no es una, ni dos, ni tres, ni cuatro necesidades que tiene esta gente. Esta gente da pena a los pobres. Imagínate, cuando ese río se bota, es decir, que nosotros esta lucha la vamos a coger de lleno. Vamos a luchar entre todos. Y si no, resuelven. Bueno, ahí está, ¿eh? Moradores, señores, protestando. Miren, periodista Francis de León gana las elecciones del CDP en esta ciudad. El licenciado Francisco Alberto de León Castillo, mejor conocido como Francis, fue electo como el nuevo secretario general del Colegio Dominicano de Periodistas en la sesional de la provincia Duarte. Escuchemos entonces a el colega Francis Alberto León, nuevo presidente del Colegio de Periodistas en la sesional Duarte. Adelante. Entendemos que quien ganó esas elecciones fue el Colegio de Periodistas. Fue una votación histórica, señores, la primera vez que los 126 miembros, que hay unos 96 que son los que votan, 90 fueron a esta fiesta de la democracia. Y como tal, nosotros en la campaña hablamos que si ganábamos íbamos a encabezar una gestión que iba a favorecer de manera igual a todos los miembros del gremio. Y vamos a institucionalizar esto, vamos a hacer un trabajo dentro y fuera, de tal manera que todo lo que no se sienten atraídos, haremos un trabajo para que lleguen y, y sean parte de esta familia, eh, Le daremos su carnetización a los que no lo tienen, los que todavía no son miembros, trabajaremos para que también lo sean y trabajaremos en las actividades, tanto educativas como en las actividades sociales que nos puedan a nosotros unificar, no solamente a nosotros como profesionales, sino también a las familias de nosotros. Bueno, ahí está. Felicidades para nuestro colega Francis de León. Ojalá y que pueda hacer un trabajo, verdad, eh, algo, un trabajo definitivamente para que nuestra clase periodística pueda seguir creciendo en San Francisco de Macorís y sobre todo que Francis pueda cumplir con sus promesas en beneficio del gremio y de todos nosotros. Bien, miren, imponen prisión preventiva a dos jóvenes acusados de herir de bala a otro en San Francisco de Macorís. La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de la provincia de Duarte impuso tres meses de, como medida de coerción contra dos hombres, los cuales admitieron haber herido a otro de bala en un hecho registrado aquí en San Francisco de Macorís. Se trata de Víctor Junior Santo Polanco, conocido como el Flaco y Joan Manuel Delorbe, Orbe de 18 años, ambos residentes en el sector Las Colinas. Deberán guardar prisión en el Centro de Corrección y Rehabilitación de Vistalvalle, por agalicadamente haber herido a Joel Manuel Durán, de 28 años de edad. Ahí está. Señores, recordarles a todos y a todas que el agua número uno en consumo es Agua Randy Lar. Pero primero, decirle a todos ustedes, continuando con las noticias, Minuta Vares dice, el gobierno ha sido una marca de corrupción. Escuchemos a Minuta Vares. Adelante. Bueno, lo que está a la vista no necesita espejuelos. Y una de las eh, grandes, una, una, una de las grandes eh, eh, debilidades de eh, este periodo de gobierno ha sido precisamente su marca de corrupción, que no, que no cesa de darnos un nuevo escándalo cada día. Eh, estamos ahora en el medio de un nuevo escándalo, de un crimen organizado de alianza de agentes del estado de funcionarios con narcotraficantes y que solo ha salido a la luz pública porque ha habido una presión del gobierno norteamericano para extraditarlos eh, y que tenía 20 años eh, esa, esa relación criminal, digamos eh, y, y, y si queremos hablar de escándalos de corrupción eh, ...para muestra basta el, motor, el botón de Odebrecht. Ahí está Minú, eh... Minú Tavares, Mirabal. Y era hombre de un machetazo en la cabeza. Se trata... ...bueno, se encuentra recibiendo atenciones médicas... ...un hombre que resultó herido de un machetazo en la cabeza en esta ciudad. Se trata de Rudileisi Díaz Abreu, de 24 años... ...quien reside en la calle 5 del sector Hermanas Mirabal en esta ciudad... El hombre identificado eh, su agresor solo como Edward el Flaco. Escuchemos las declaraciones del lesionado. Adelante. Nada, que un loco ahí hacía dos meses y pico de que se había metido una, una droga ahí con Rocoloco. Después Rocoloco quería que él le diera su cuarto de su droga que le ayudó a fumar. Pues no se lo dio, Rocoloco le dio su golpe. Y se estaba pasando con todo el mundo esa noche, Rocoloco lo agarró, le dio. Ah, pues se fue, parece que eso fue en Quiquilla con los tres que estaban ahí. Y anoche yo llego y, y me tira con el colino. ¿Dónde sucedió eso? ¿Eh? ¿Dónde sucedió eso? Calle 5, hermano Mirador. En la 5 de Hermano Mirador. Entonces el problema fue con pues, drogas o no, ¿tú no, una... algún tipo de riña No, no, el, el roco loco le de, fue que le dio su golpe y una droga se, me, se, se, metió, en droga, se metió en una droga y, y, y, y loco y yo me coitó, no quiso darle los coito la droga, roco Loco lo golpeó. Yo estaba ahí, estaba otro amiguito mío cuando sucedió eso y entonces y se fue rebosado conmigo, con el otro amiguito mío y con roco loco, con los tres. ¿Qué edad tú tienes? 24 años. Repíteme el nombre, está Rubile y ¿Y el que te dice la vida cómo se llama? ¿Eh? El que te contó cómo se llama. Le dicen Eduard y lo llaman por Hilaigo. Eduard. Y lo llaman por Hilaigo. Bueno, señores, ahí está. ¡Wow! Violencia. Aumento, ¿eh? Miren, la Junta Central Electoral realiza el simulacro de voto automatizado. Con una tímida participación de personas, la Junta Central Electoral realizó un simulacro para que las personas se eh, familiaricen con el nuevo sistema automatizado. El simulacro se realizó en todos los centros de votaciones, iniciando desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Adelante. Personalmente lo veo que está bien. Lo veo que está bien, es fácil, es práctico.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 y en los resultados los tenemos en tiempo, vamos a decir, recto. Bueno, bien, entonces, qué bien, este sistema automatizado, electrónico, que, eh, ojalá hay que sea todo un éxito, ¿eh? Ojalá y que sea así para que todo el mundo quede satisfecho, contento. Recordarles que el agua número uno en consumo de todos los nordestanos es agua Randy 100% purificada con sistema Osmosis tan dominicana como tú. Llámenos al teléfono que aparece en pantalla para servicio a domicilio. Recuerden esto, mírenlo aquí señores. Tu botellita en una fundita por tan solo 5 pesitos trae más agua que la que trae la botellita que cuesta 10 pesos. Por eso usted debe de consumir agua randilar, la número uno. Qué bueno, Blackie. No hay tiempo para más. Gracias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 detrás de cámara, que no hay un fin de semana en que no veamos estos aparatosos accidentes en nuestra zona. Es increíble eh, ver que todos los sábados, domingos, mueren personas en manos de la imprudencia, del no manejar de manera responsable, de manejar consumiendo alcohol y todo lo que tiene que ver con el manejo en el volante, a la hora que, que tenemos un vehículo, lo hemos dicho siempre, debemos de ser muy precavidos, debemos de ser cuidadosos porque en nuestra mano está la vida del que está adelante o del que está detrás o de una persona que va cruzando la calle. Nadie quiere tener un accidente, nadie quiere matar a otro ciudadano, pero debemos de tener mucho, mucho cuidado. Estos vehículos pesados de transporte, que hay una cantidad importante de personas dentro de ellos, hay que tener un mayor nivel de, de control en lo que tiene que ver con la velocidad, de observar quiénes van delante, estamos hablando que siquiera fue en la carretera este su accidente acá en San Francisco de Macorís, fue aquí mismo en la entrada del pueblo, entonces no solo ese tenemos en otra zona de la ciudad, en otros puntos que también hay, tenemos accidentados, este joven que murió, y vamos a permitir, vamos a hacer que no seamos, que usted no sea parte de esas estadísticas de esos que llegan accidentados y heridos a los hospitales. Ese el caso del joven que murió en el accidente, la Castillo Arriba, donde pasó el accidente uh -huh. y donde se llegó a parar la yipeta, sí. que fue frente al liceo ahí del Parque Policarpio Mora, en ese primer badén que hay ahí, hay una distancia considerable. Claro. Hay una distancia de tres cuadras, cuatro. Entonces hay que ver esa persona que todavía al momento no se sabe quién es. Que tampoco se separó, no se detuvo. No se detuvo, no se paró, no se tiene identificación. Y a la policía que se una a la demanda de la familia, porque hay que saber, hay que saber. Una investigación. Esa investigación debe de hacerse. ¿Y qué llevaba es, esa persona? ¿Qué llevaba en la cabeza? ¿Qué, qué, ¿Qué lo llevó a andar a esa velocidad y ni siquiera darse cuenta que había atropellado a alguien? ¿O tal vez se dio cuenta y continuó. Eso, es, eso ya es entra terrible. dentro de un plano diferente a, a un accidente común y corriente. ¿Qué es lo que pide la familia? Sí. Mira, Continuamos. Eh, yo lamento esos hechos en que han muerto estas personas. Eh, miren, a mí me llama poderosamente la atención el esfuerzo que hace el ciudadano dominicano por preservarse, por cuidarse, por preservar su bien. De hecho, constitucionalmente, se supone que el Estado nos devuelve a todos por igual la satisfacción, el resultado de garantizar la seguridad ciudadana, de mantener a raya a los delincuentes frente al ciudadano de trabajo que prospera a través de su esfuerzo. Pero, óigame, esto solamente lo he visto en película y yo digo que la trama en Villa Arriba utilizar mecanismos de. ¿Cómo se llama ese sistema de, de acetileno? ¿Cómo es sí, así mismo, acetileno. Acetileno. Que son la combinación de dos gases para poder. Eh, quemar o quemar, de, destruir. oxígeno y metal. Y destruir. Es decir, le da tiempo a producir un desarme de, de hierro, acero, aluminio, lo que manda un mensaje a la autoridad y a la propia población, de que no hay tal garantía y de que están traspasando a niveles nunca antes vistos frente a la indiferencia de autoridades. Ya no es lo que se hayan podido llevar, es que demuestran que sus capacidades de planificar y de actuar está por encima del Estado. Eso a mí me preocupa, no sé, a ustedes. Por supuesto. Porque ver esta característica de robar, no habrá negocio, entonces, que esté a salvo es o contra... casa. Porque si de esta forma se puede llegar a un sitio con equipos shhh, y destruirlo, entrarán como Pedro por su casa. Ahí, me, ahí recuerdo y me llega la frase de, del precandidato puntero del danilismo que dice que es continuar la obra de Danilo Medina. Y ante eso, entonces en el nosotros de debemos, mayor índice de inseguridad. Entonces, ante esto, nosotros tenemos que esa es una de las ¿Y qué obras tenemos que, esperar para que tenemos seguridad? del gobierno de turno. O sea, la inseguridad de República Dominicana está en unos niveles que tú no sientes la garantía de salir a las calles. Salga usted a las 10 de la noche caminando, es más, ni en el día tú te sientes como tranquilo, seguro, para andar con una cartera o un celular en la mano, porque no gozamos de esa libertad. Eh, bueno, que se supone que debe de tener un ciudadano. Simplemente nos han robado los impuestos y nos han robado el derecho a, a ser libre. Nos han la quitado la libertad. Por otra parte, va a continuar el programa de asfaltado. Aprovechémonos, señores, aquí en la provincia de Duarte, de esta política que hay. El candidato eh, Gonzalo. Que, a través de todos los alcaldes. Sí, que ya hay elecciones pronto, hay elecciones pronto y, y nos van a dar asfaltado. Aprovechémonos de eso. Es verdad que el galón de AC30 cuesta uno y medio y que al Ministerio de la Pública le sale a dos y medio. Eso es verdad. Y Dios. que las seis pulgadas de asfalto nunca le han hecho una calicata, una medida para ver si son seis, cinco, cuatro, tres o dos. Uno. Son tres. Pero vamos a aprovechar y que nos asfalten, eh, por lo menos que nos dejen asfaltado el pueblo de San Francisco de Macorís con sus barrios. Vamos a aprovecharlo, vamos a aprovecharlo, que vengan y lo asfalten, a ver si algo nos queda de este saqueo. Mira, este fin de semana, el sábado específicamente, estuvo por acá la vicepresidenta del partido Alianza País, estuvo en este espacio en Telenor, eh, en el programa Controversia, también iba a estar por Salcedo, estuvimos por acá eh, una cantidad de aliancistas, de personas, pues escuchando las propuestas y, y el programa y todo lo que tiene que ver con este proyecto eh, interesante, proyecto político que tiene Alianza País, eh, una política diferente, una visión diferente desde cómo se debe de dirigir el Estado. O sea, nosotros los ciudadanos debemos de ser conscientes que necesitamos transparencia, quienes manejan las instituciones y eso que dice Fulvio, de si sale a uno y medio, a 1,30 y, y realmente el precio que establecen son 2,5, o sea, esto que tiene que ver con la sobrevaluación, con el manejo de los recursos, con el ejercicio de una política transparente, es lo que nosotros necesitamos en nuestro país. Y a raíz de esto se resolverían muchos... Males. enhorabuena hay que resaltar eh, la unión o la unificación del partido opción democrática y alianza país para trabajar por el cambio que necesita república dominicana continuamos mira a mí también me llama poderosamente la atención esto y eran hombre de machetazo en la cabeza para mí eso no es noticia, porque el ambiente en que este señor de 24 años pudiendo estar trabajando se desenvuelve es un ambiente sumamente peligroso. El de las drogas, de los puntos y del consumo fiado, debe ser desastroso. No, que eso no se fía. Pero mira, eso fue por un fiado. La reacción al no parar. Pero debe ser desastroso y mírenlo ahí. Para mí... Eso ataña al orden como de la otra sociedad que opera conjuntamente con una que pretendemos sostenernos y sobrevivir y desarrollar a nuestras familias. Hay que negar los espacios para este tipo de individuos y de personas, en lo particular yo los repugno. Eh, otro de los aspectos que debemos de resaltar el fin de semana Fulvio estuvo por ahí participando y es la simulación o el simulacro del voto electrónico sí, según el presidente de la junta fue muy exitoso no electrónico, automatizado Automatizado, son diferentes términos sí eh, según ellos muy exitoso aquí en San Francisco de Macorís se entendía que, que fue un tanto baja la participación y en ese sentido Fulvio no, luego de la nacional. llamadita pues no, Vamos tú que estuviste ver. por Ani, allá Ani. buenos días sí Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Adelante. Buenos días. estaba diciendo, que te decir, por elante, te preguntar. Lo que pasa es que ellos tienen miedo. Sí. Y, y, y tienen miedo. Recuerden que cuando... Tardino fue a la de 2004. Que el, Hipólito el, el lo ganó. Tardino perdió. Pero perdió como no era su tiempo. Entonces ellos, que usaron el poder para ganarle. Cuando Leonel ganó, vio su fuerza de primero del pueblo para ganarle. Entonces, él este, no, este, tenía dos este candidatos y los dos, lo, lo, no presentaron no, no presentaron nada. Entonces, en ¿qué argumento ellos vienen a decirles que, que ellos van a ser presidentes de la República? Sí. Le tiene miedo, entre tanta gente le tiene miedo a un solo, que es a Leonel Hernández. Leonel no para a si se muere. Leonel Fernández es el candidato presidencial de la República Dominicana. Pero a la primaria a Gonzalo a, a, a, a, a Castillo. Mm. ¿Con qué cara Gonzalo Castillo va a decir que él conoce los discos del país? Ahora lo conoce porque quiere ser presidente. El PLD a lo interno debiera hacerse esa pregunta. ¿Con qué cara de, de, de, de, de señalar siquiera a Gonzalo Castillo? ¿Con qué cara? La continuidad, Franz. ¿Pero de qué? Porque yo saber cuál es la obra que. La que de Odebrecht, él... Franz, la continuidad. Pero no se atreven a decir una. No, la continuidad de Odebrecht. Nada más dicen continuidad. Bueno. El voto... O... El voto automatizado, eh, tuve la, la, ¿La oportunidad, la oportunidad de fuiste? participar. Claro, y vi que era bien fácil. Sobre todo... Y te identifica con tu cédula. Claro, claro. Y no es un voto secreto. inmediatamente yo paso mi cédula, sale entonces en la pantalla la oportunidad para que yo pueda ejercer el derecho al voto. Y sale registrado en el padrón de la Junta Central Electoral. Tú puedes retroceder si, si te equivocas, puedes volver. Solo que hay poca escolaridad en muchos sectores en nuestro país y eso va a necesitar cierto auxilio. Sí, claro. Deben de poner claro que el presidente de la mesa pueda facilitarle a una, pueda ser fa facilitador a una persona o a dos y así cada uno de los que están ahí de, de los responsables, de las autoridades. Pero si le dejan más de dos, puede haber problemas. ¿eh? Así que aclaren bien eso. Y, y para que la oportunidad de asistencia no pase de dos personas. Por y, cada persona. y personas honestas, porque sabemos que hay mucha gente honestas. que no tiene la capacidad, bueno, por ejemplo. Pero es bien ágil. Eso se puede hacer en 20, 30 o segundos ganó, sin problema. Pues ganó Franci. De ah, León sí. ah, al, al Colegio de Periodistas. Colegio de periodistas. Felicidades, Provencia Eduardo. Esperamos. Yo no sé por qué Keki dijo. dijo eso. Felicidades, Francis. ¿Por qué Keki dijo Que, que haga no? una buena gestión. Keki dice que no. ¿Qué? Que tú no la vas a hacer, pero sí, que, que ya se acabó el periodista. En San Francisco. Y ya, ¿Y por ya no hay más periodistas. Keki, ¿qué es lo que pasa, Keki? Bueno, pero, nah. vamos a probar. vamos a darle una. Una Un oportunidad. oportunidad a Francia. Ahí hay bastante capacidad en Francia. Sí, sí. Y más el equipo que tiene, muy bueno. Y lo mismo yo quiero hacer para que los dueños de finca, ganaderos y del sector agrícola en general... Están de fiesta de cumpleaños, cinco añitos de vida. Vamos a ver, flaco. No, no, de la nueva escuela, de la nueva escuela. De la nueva escuela, flaco. Felicidades, felicidades. Ahí están Lucas y Arián, mis adorados nietos. Los nietos de Francis. De cumpleaños. Eso lo disfrutaron en todo lo largo y ancho allí. No, pero en, ahí se les ve, ahí se en, les ve. En la ciudad de Nueva York, donde junto a sus primos, tíos, ese ahí sí. es, ese, ese sí. sí. Ahí es. Muchas felicidades para ellos. Que Dios Muchas los ilumine y los bendiga y siempre. Salud y vida y mucha dicha son niños inteligentes, Dios las gracias muy bien, bueno pues nosotros vamos a ir a un breve bloque comercial para continuar con el contenido del programa y el tema central que eh, tiene nuestro compañero preparado para ustedes, vamos a la pausa